Buenos días, soy Beltrán, jefe de construcción. Estamos aquí en Moliets, Francia, construyendo aquí una pequeña caballita para, para refugiarnos del sol cuando surfeemos. Tengo aquí a mis empleados. Hola, bueno, ¿qué pasa, Picha? Estamos de vuelta. Que <risa> bueno, vuelta. curran, no curran mucho, pero oye. ¿Cómo que no curran? Bueno, <risa> este vlog empieza rápido, vamos Yo a hacer el techo. ¿Opa. Esto es lo más delicado de la instalación, el tejado. A ver, la verdad es que tiene muy buena pinta. ¿eh? Pues, pues renta. Tenemos eh? un cachito de sombra, que... falta un poquito más, renta pero renta mucho. un cachito de sombra? Plástico. A ver, es que es una hora difícil, ¿eh? hay que decir. Para que caiga lujo. Para que caiga lujo. Caiga lujo. Me voy a alejar para grabarlo. Un poco. Tenemos por aquí a la instructora de surfing. No, también tan, no. Vamos a enseñar a, a, a los en niños. Paula no, Díez, nos va a enseñar a surfear desde Tenerife para el mundo Para el mundo entero ¡Oh, oh my god. Hoy solo en Francia. Ok, a ver qué, buena, qué tan buena instructora de surfing es. A ver. Ah, pues es eh, buena. Buena instructora de surfing, eh. A ver, date la otra vuelta a ver qué tal es instructora de surfing. Vale, vale, vamos a pillar otro. Sí, hay que poner otro Eh, ¿Nos vas a dar clases de surfing o no? Vamos a enseñar a estos niños a coger una buena ola. Así, así, así, o sea, eso es. Tira ahí. No, no, no está pasando nada. ¿Qué estáis pensando, sucios perversos? Si solo está montando la tabla. Tenemos un pequeño problema. <risa> Vamos para ahí. ¿Ah? Adiós. Un buen rato ahí surfeando y ya salimos porque está cambiando la marea ¿qué tal el surfing beltrán? el surf un poco flojo pero el baile el baile se te da bien Solo por curiosidad, escuchad cómo suena la arena aquí. Hola, soy el, soy el constructor, soy el chico de antes. Voy a intentar hacer backflip, que soy un puto malo y no sé hacerlo. Y tiene aquí a su asistente. A mi asistente personal. De backflips. A 3, 1, 2. ¿Qué está pasando, Miguel? Eh, se nos ha estropeado la batería del coche y tenemos que arrancarlo en esta bajada de aquí Y estamos midiendo si nos dará o no nos dará Seguramente habrá gente y tendrás que ir pitando como un loco para apartarlos No, vamos a poner a alguien que mire, ¿no? Mejor, para no, no matarnos sí, no, hay, no hay ni batería para el pito, tal vez, o sea que Es verdad no, no O sea, No estamos... hay batería, de verdad no suena Vale, nos miro. marcha atrás, ¿no? Y luego para adelante De una Cuidado atrás, no hay nada Aquí ya me puedo tirar, gracias, chavales. No, no, pero aquí tenemos que pero empujar también. Un poquito, atrás. sí. Sí, va, me pongo más abajo y os digo. ¡Dale, caña! ¿Vale? vale sí. Va. Dale, dale, dale. ¡Vale, prueba ya! Bien. ¡Vamos! Uy! Muac, no, no, Hostia. Ah, marcha, no se ha llegado no a encender no no luces nada, tío. Hola. Me Joder, punto, tío. ¿Ya, has, ya has tirado ya. segunda. Oh. Oh. ¿Tenéis cables? Sí. Vale, pues si quieres encender la caravana Por, porque sí. está con 0 0 batería. ¿En esta aquí? Sí. ¿La acerc acercamos ah. el coche un poco. Sí, acercamos el coche, ¿no? de aquí. Perfecto. Llamada con el vecino mecánico que me está ayudando me ha dicho dónde tengo que conectar las pinzas ya, empezamos bien. Albert, baja con tu coche. Bueno, ya viene Albert a salvarnos, ahora que tenemos pinzas. Vemos, y vamos a conectarlos. ¡Vamos! ¡Vente, vente, vende Ahí. Stop. Para... ¡Stop! Vale, ahora que ya tenemos las pinzas, ya he venido aquí al ver. Ah, ya tenemos todo conectado. Pues te digo, yo sé algo, te digo. Lo que me estoy siguiendo. el negativo es que otra vez por ahí vamos a poder buscar un. Sí, probablemente. Un trozo de metal, ahí ese tornillo. ¡Hostia! Dios, ha saltado chispas. ¡No! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Tres! Dos, uno. ¡Imposible! <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Oh! Gracias, Albert. Vamos a subirte. ¡Adiós! Te quiero. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, chicos, me voy a un taller a repararlo. Suerte, Miguel. Deseadme suerte y que no cale el coche. Este es el arranque más difícil de tu vida, ¿eh? Con más presión. No. voy ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós. Adiós. We'll <laughs> Ya estamos de vuelta en nuestro campamento, el Star Surf, y vamos a cenar. Que nos han dicho que hay buena comida vegana. Por ahí, por ¿Cómo nos vamos a poner? ¿Ready? Está todo bueno, Beltrán. Uah. ¡Ready! Vale, caña. Sí? Bueno, va. Va. Beltrán approved. Okay. Vale, hemos encontrado hasta una enorme en internet, y se nos ha ocurrido que sería divertido traer una tabla de surf. Vamos a por ello. Ahí tenemos. El gran Mikkel McNamara. ¡Uepa! Primer intento de Miquel, título del vídeo. Surfeando una duna de 200 metros. Oh yes, me gusta. I like it. Mikkel. Are you a mouse? What a shark. I'm a shark. La tabla, la tabla. Buen pateo le queda ahora al chaval. Suerte, Michael. Vamos, Michael. Esa es con estilo. Ahí me gusta. Rondadica para allí, rondadica para allá. Está lejísimo, eh. Ya, ya, que se prepare para hacer en menos de 20 minutos. El 5K. Si consigues subir esta montaña en menos de 20 minutos ya estará bien. <risa> Vamos, va, que con un poquito de suerte ya está el sunset. Ya me veo el listillo que nos comenta. Deberíais haber cogido el leash para la tabla. Para que no se escape la cuerdecita que se te da al pie. ¿Qué te crees? ¿Que ¿No lo hemos pensado? Sí, una vez estado aquí lo he pensado. The only free man is the disciplined one. You cannot be free if you are not disciplined. If you are not disciplined, you are a slave of your emotions. You are a slave of your passions. I am disciplined. Hostia tanto para eso tanto tanto para eso mira quedado disfruto Eh, no me acuerdo muy bien, pero he saltado porque he empezado a ver que iba muy rápido, como a 50 km por hora, y veía que se acercaba al bosque. Y digo, a tomar por culo. He saltado, pensando que la arena que no pasa nada, ya he empezado a girar para todos lados. Y no sé si me he cubierto el cuello no, pero se me ha volado muy fuerte. Se ha puesto todo negro. Y luego me he, pegado, me he quedado como parado boca abajo o algo así, ya no me acuerdo. Pero el clip ha quedado bien o no. El clip ha quedado perfecto. Bueno. Nos vemos la semana que viene no bueno, puedo surfar mañana... Yo voy suave, no te he empezado a apretar nada más te he cogido Cuando doy el cuello ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera, espera! espera Hostia, ¡Espera! ¡Ah! ¡Hijo de puta, bro! ¡Me he projectado por él! Otra vez, eh... ¡Esta no es la meta!